Como una trama de Estados Unidos, diferentes dirigentes populares han calificado la situación que viven los venezolanos. Existe todo un plan de los Estados Unidos en el sentido de borrar, de golpe y porrazo la soberanía y la autodeterminación de Venezuela. Porque realmente los Estados Unidos son enemigos de los países que quieren su soberanía y su autodeterminación.